Muy bien, entonces habiéndose ya instalado y activado el tema hijo Vamos a comenzar a personalizarlo Entonces nos vamos aquí donde dice personalizar Lo vamos a abrir en una nueva ventana Bien, aquí lo tenemos, entonces tenemos activo el tema hijo Podemos cambiar inclusive de tema activo bueno, aquí en la versión podemos visitar este, este enlace y tenemos todos los beneficios que significaría tener la versión PRO de la plantilla Series Lite. Nosotros estamos trabajando en la versión gratuita. Bien, vamos a comenzar entonces con identidad del sitio. Vamos a darle un clic ahí y podemos elegir un logo. Okay, vamos a subir entonces un logo para nuestro sitio. Eh, debemos haber preparado previamente el logo, bueno yo tengo uno, le vamos a dar a elegir, vamos a buscarlo aquí, le vamos a dar a seleccionar archivos y lo vamos a buscar pues entonces en la carpeta donde tengamos nuestro logo bien, esa es la manera también de subir archivos a la biblioteca de medios ok, bien aquí pueden editar la imagen si ustedes consideran necesario o borrarla ¿no? pueden ponerle un título el título eh, por defecto le atribuye el título que teníamos en nosotros puestos en la imagen que hemos subido aquí le asigna una dirección URL a esta imagen y pueden ponerle ustedes una leyenda si desean o una descripción, voy a poner este mi logo como descripción muy bien, entonces vamos a elegir esto Podemos recortar la imagen si ustedes lo desean, si ustedes lo creen conveniente, podemos recortarla, fíjense. O no. Muy bien, le ponemos no recortar. Y listo, fíjense ahora aquí cómo ha cambiado. Fíjense ahora aquí tenemos un logo, ¿verdad? Ahí lo tienen. Bien. Entonces aquí ya pueden eliminar o cambiar el logo si ustedes lo desean. El título del sitio, Electrodomótica Ramos, lo dejamos así una descripción corta vamos a ponerle por ejemplo eh, electricidad e informática icono del sitio bueno este icono del sitio se refiere a lo que va a salir aquí, fíjense en la, en la pestaña, en la pestaña aquí donde tenemos nuestra página web, aquí va a salir un icono, aquí donde está el cursor donde estoy señalando para eso podemos seleccionar la imagen y vamos a seleccionar esta misma imagen. Ok, entonces vamos a elegir esa misma imagen. Ven, aquí se ubicará, fíjense, en la parte izquierda en la pestaña, en la pestaña de de dirección de nuestra, de nuestra página. Vamos a poner aquí no recortar. Y fíjense ahora cómo apareció aquí. Fíjense cómo apareció. Ese es el icono del sitio. Ok. Bien. Entonces vamos ahora a guardar y publicar. Muy bien, entonces ya hemos puesto, ya hemos editado la parte que dice identidad del sitio. Para regresar le damos clic aquí. Bien.